Buenas tardes, hoy en Conexión Prime a las 17 y 15 horas tenemos estas informaciones. Suena bien, Pre-Tranchera, rock más sensual imposible. Cancillería gestionará compra, Cancillería inició gestiones para obtener vacuna contra COVID-19. Documentación revelada, Strasner aceptó recibir a unos 60.000 palestinos desde Gaza según periodista. México, oficina burocrática transformada. Oficina de correos en Copenhague se transforma en hotel de lujo Chile en recuperación Piñera destaca que más de un millón de personas ya fueron beneficiadas con bono para clase media Brasil Control de gastos en marcha Bolsonaro trabajará con el Congreso para controlar gastos Argentina Confinamiento hasta el 30 de agosto El problema ya no está en el AMBA Se ha designado a todo el país Finalmente Mundo Lo confirma Iván Duque es claro que la dictadura de Venezuela está en connivencia con el narcotráfico y el terrorismo. Todo esto y mucho más hoy a las 17 horas 15 minutos en Conexión Prime. Síganos en Noticias videoic 1 en Facebook, en YouTube como VideoDoy 1. Hasta cualquier momento.